Control de los errores en Python. En la ejecución de los scripts en Python, en ocasiones es posible que aparezcan errores. Estos pueden tener múltiples orígenes y deben ser tratados, ya que estos pueden ser los scripts pueden ser modificados para corregir los distintos errores. Igualmente, es posible detectar algunos tipos de errores de tal forma que estos puedan ser mostrados y visualizados para que no existan o se puedan identificar en el futuro de una manera clara. Para ello, en Python se hace uso de las excepciones. Por ejemplo, podríamos utilizar... Una invocación a una operación como la que vemos en pantalla, de tal forma que al ejecutarla podemos ver que se ha cometido un error. Este es identificado como name error y tiene una descripción la cual podemos ver. Name bar is not defined. Esto quiere decir que este error se ha cometido porque la, la variable bar no, no está definida. Esto se puede solventar de una manera sencilla definiendo la variable previamente. Para ello podríamos haber realizado la operación de crear la variable pre previamente como bar igual a cero para que esto no diese lugar a un error. Ahora podemos volver a ejecutar este código y ver que funciona. Sin embargo, de, podemos profundizar más en cómo fue la, el, el, la muestra del error. Podemos ver que cuando se mostró el error, se mostró la información que se quería ejecutar, mostrando que esta era la variable bar más igual 1. Esto nos puede mostrar qué tipo de error fue el que se originó. Igualmente, nos obtuvimos otra información acerca del error para poderlo solventar. En él se mostraba que el error estaba en la línea 1 del archivo y Python input 14, etcétera. Esto es el, el valor de, del input correspondiente a la consola, el cual es dependiente de la ejecución. Sin embargo, también podríamos haber ejecutado el script de una manera invocándola de una manera completa, de tal forma que ahora podemos ver que la, el, donde se produjo el error no es en el Python input, sino que es en el archivo en el cual acabamos de ejecutar el código, en el cual, al cual denominamos ppy except, y es en la línea 13. Podemos hacer en Spider doble clic en esta línea y nos llevará automáticamente a donde se produjo el error, pudiendo arreglarlo. Igualmente, es posible que este error se intente solventar de otra forma. Por ejemplo, también podríamos intentar una solución de este tipo, ya que también podría ser igualmente posible. Por ejemplo, podríamos definir la variable como lo, la variable más uno en, si la variable ya está previamente definida. lo cual hará que esté dentro del diccionario globales. De lo contrario, podemos asignarle a esta variable un valor cero. La ejecución de este código también funcionaría, de tal forma que así habríamos solventado un error. Sin embargo, en Python, en ocasiones, es más complicado o complejo la solución de los errores, de tal forma que el solventarlos o el evitarlos pasa por, por otra solución. Para ello, hay que hacer uso del estamento try. Para ello, podemos ejecutar un código en el cual se crea el estamento try, y en él se puede ejecutar el código el cual vamos a intentar ejecutar. Una vez eh, intentado ejecutar, debemos exponer lo que se hará en caso de que esto no pueda ser ejecutado correctamente, de tal forma que realizando la orden EXCEPT podamos proponer un código que, alternativo que podamos ejecutar. Ahora podemos volver a intentar ejecutar este programa. Podemos ver que su ejecución es hasta el final sin ningún tipo de error, eh, aparentemente. Sin embargo, se sigue cometiendo el mismo error en la ejecución por la variable var. Eso es independiente de si está previamente definida en, en esta consola o no, ya que podemos volver a ejecutar el código y ver cómo, cómo se sigue creando la variable a pesar de que, esta, a pesar de que este error no se, no se visualiza. Podemos ver que ahora podríamos intentar corregir de una manera mejor cómo, cómo es tratado este error, ya que ahora no estamos visualizándolo. Estamos únicamente ejecutando otro código alternativo el cual se ejecuta porque aquí existió un error. Para ello, podemos hacer uso de un tratamiento de los errores un poco más personalizado. Para ello, podemos modificar la orden de except de tal forma que únicamente corresponda para este tipo de errores, de tal forma que nos permita visualizar que el error que se cometió sigue existiendo. Para ello, podemos invocar a la orden PRINT para que nos muestre el error que sigue existiendo. Igualmente, podemos hacer uso de la visualización de la descripción que teníamos previamente del error. Ahora, ejecutamos el código y podemos ver que se está ejecutando este, esta excepción ya que el código try se, se produjo porque tenía un error. Sin embargo, si tuviésemos previamente definida esta variable, este error no se produciría. Podemos observar cómo ejecutándolo, ahora no se produce el error. Esto es porque estamos definiendo previamente la variable var. Ahora probemos qué es lo que ocurriría si, si quisiéramos cambiar cómo este error es visualizado. Podríamos cambiar cuál es la, el mensaje que se muestra en la excepción, de tal forma que podríamos cambiar el tipo de error que se produjese, de tal forma que podríamos cambiar cuál es la descripción del error a otra que podamos interpretar. Ahora ejecutamos ese código y podemos observar que ahora tenemos otra vez el name error, eh, identificándonos cuál es el error o cómo se solventa. En ocasiones es preferible mantener que el, el, el error que se produzca a, que, a ocultar el error. Sin embargo, en otras ocasiones puede ser preferible el ocultar la ejecución de este error, de tal forma que se puede crear una excepción del tipo pass, de tal forma que se ignore el, los errores que hayan podido tenerse previamente. Igualmente, a estas dos cláusulas de try y except se puede incluir otra cláusula, la cláusula final. Esta nos permite ejecutar otro código, el cual puede ser útil tanto si la excepción ha sido positiva como si no. Es decir, tanto si el código a ejecutar eh, se ejecutó correctamente o no, de tal forma que este código se ejecuta. Igualmente, podemos ver en la documentación de Python cuáles son las clases de excepciones que se pueden tratar o cuáles son los más usuales, ya que son los que vienen predefinidos en Python. Podemos ir a la parte final de Built-in Exceptions, de tal forma que visualizamos cuáles son los, las distintas excepciones eh, en su árbol de, de excepción. Podemos ver que se pueden tratar como excepciones la salida del sistema o, el, o la interrupción por, de, por el teclado, o el generar una terminación y una salida del script, o excepciones del tipo de Stop Interaction o Async Interaction o cualquier otro tipo de, de errores los cuales vienen definidos previamente. Cualquiera de estos tipos de errores son bastante comunes y debiésemos saber cómo interoperar con ellos y cómo evitar que esto se produzca. Podemos ver que finalmente existe también una serie de, de excepciones, los cuales son los warning. Estos, al igual que las excepciones, nos permiten mostrar una información acerca de qué deberíamos modificar en nuestro código para que el usuario pueda visualizarlo. Sin embargo, los warning no dan lugar a un error de tal forma que estos pueden ser visualizados mostrándose el mensaje al usuario sin necesidad de interrumpir el, su proceso de ejecución. Sin embargo, los distintos errores sí que son, eh, in, sí que son fuente de interrupción de la ejecución del programa.